Bueno, pues ya estamos una vez más aquí con ustedes transmitiendo un pensamiento más nuevamente y dándole las gracias por estar con nosotros en este momento en este programa de hoy oramos en vivo y pues les decimos bienvenidos, bienvenidos. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento, feliz Contentos y felices Porque el Señor está con nosotros Sus bendiciones sí. Sus bendiciones eh, Cada día eh, que el Señor nos da Cada cada mañana, cada día eh, Simplemente El respirar Ya es una bendición bien y, grande Y una ganancia que aquí, que aquí estamos todavía Aquí estamos Sean bendecidos de parte de nuestro Dios Sean bienvenidos a este espacio con sus amigos Herida Madrigal y Rafael Cavazo. Correcto, muy bien. Bueno, pues vámonos al tema. ¿Qué te parece eh, después de este saludo, eh, esta introducción simple y sencilla? Les decimos el tema de hoy. El tema de hoy. Fíjate que es bien sí. interesante el tema. Sí, que sí, estamos sí. comentando ahorita. Así es. Antes de ya de, de, de empezar. Que Amén. Es el cazón que, que se da con la sal entonces y que podamos brillar con la luz que Dios nos da con la luz que el Señor nos da Amén. Entonces, porque somos la sal porque somos la sal y, somos y porque somos la luz del, del mundo, del mundo. Nena, así es. esa es la, la proyección, la cualidad del Cristiano. Amén, así es. Del que tiene a Cristo Jesús en su vida y en su corazón Esta debiera de ser su, su citación personal sí, sí, así Tener es. un buen sazón un buen razón, sí. Para poder ser una buena luz Para poder ¿Para sí, qué? compartir Para compartir Amén. Para llegar a otros Amén. Mira, estamos viviendo ahorita tiempos completamente Complicados Bien, bien, bien complicados pero eh, bien. Incluso ya en algunos lugares Ya empezamos a ir un poquito de ahí no, no todos pero bueno ya a un, a unos pocos ya pero eh, en nuestros días se complicó mucho la cuestión por la cuestión Ajá. de esta pandemia porque fue una sí, pandemia, sí, ¿verdad? Sí, pandemia. De, de, de carácter global sí. eh, que han muerto uf, miles sí, y miles y miles gente. y miles y sí, miles de, de, de seres humanos mucha gente. Pero que eso nos sirva como un punto de apoyo de que algo tenemos que hacer nosotros. Claro, claro que sí. Algo tenemos que hacer. Y estoy hablando personalmente a los cristianos. Sí, sí, sí, sí. Y a sí, los que sí, no son, sí. que se convierten para que ellos también vengan a hacer sazón y luz sazón para y luz. los que... Porque miren, la gente se está muriendo. Sí, de una sí. manera o de otra. Sí, sí. Y no es por accidentes, porque hay crímenes, o por la pandemia, o por tantas formas. Por no, muchas, muchas maneras, muchas formas. Eh, no o por tal, enfermedades de salud que, que se presentan y todo eso, ¿no? Entonces, lo importante sí. es que Dios, en alguna forma, en alguna manera, siempre nos quiere dar un mensaje. Amén. Correcto. Dios siempre nos quiere dar un mensaje a nosotros como como humanidad, como, como humanos, sí. como humanos que, que, que somos, y principalmente como hijos. Como hijos, Sí, porque te, tenemos este, una, una grande responsabilidad delante de Dios, cuando el Señor ha llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones, el Señor, eh, Él, Él, Él pone su confianza en nosotros, porque nosotros como dice somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, entonces tenemos que dar esa sal y tenemos que dar la luz. Exacto, entonces es una combinación de sal con luz, ¿por qué? Porque la, la, la sal sazona y la luz ilumina ilumina el camino entonces qué, qué, qué bonito es que el Señor pone esto, ¿verdad? como la sal y como la luz y, y, y en la escritura quedan juntos estos dos pasajes sí, bíblicos sí. para que podamos tomar en cuenta que nosotros podemos ser esa, esa luz y podemos ser esa sal sí sí, sí este, um, o sea, la, o sea la, la escritura la escritura es, es, es este, nuestra luz es la palabra del Señor Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. Así es, es, es. La palabra del Señor es, es algo, eh, o sea, no, no, no podemos describir el, el, el valor, el valor que tiene este, en, en nuestras vidas espirituales, porque Él es, él es el que nos da la, la, la sabiduría en todo momento, Él nos alumbra, Él nos, nos da la inteligencia, nos da todo lo que necesitamos, entonces por eso, este, ahí lo dicen en Salmo 105, lámpara esa, mi, esa es su palabra, no en a mi camino, entonces bendito sea el Señor por, por su palabra que es nos palabra. Así es, ahora eh, vamos a, a llamarlo de esta manera y de una manera bien inteligente benditas redes sociales benditas redes sociales porque aunque hay mucha basura en, en, en ese mar sí. de, de, de, de plataformas cuando la utilizamos pero cuando la bien. utilizamos como la sal y la utilizamos como la luz uh -huh. amén. vamos a brillar amén, y amén, vamos a, a, a razonar y vamos a indicar el camino correcto amén. a oh, otras Dios. personas oh, Dios, señor. entonces amén cuando nosotros podemos ver estas esta, plataformas sí, como un sendero precioso. por donde poder caminar Ajá. no importa que haya bosque al, al lado Ajá. Así es. que nosotros podamos guiar por ese camino por ese camino, ¿no? camino. Por ese camino que, que, que nos lleva a una vida eterna a una vida eterna es maravilloso maravilloso pues, le estoy es. viendo a mi esposa aquí una imagen de que, que tenemos aquí en la pantalla, Preciosa imagen. Eh, con una música aquí de fondo, ahí tranquilita, así, sab sabrosita. Entonces, ¿qué, qué es lo que, que tiene que pasar? Que realmente nosotros, tú y yo y todo el mundo, podamos ser esa sal para sazonar y esa luz para guiar. Para entrar, amén, así es, y vamos a estar señor. utilizando los mismos pasajes, pero en dos versiones y empezamos con empezamos. la de dios habla hoy ahí mateo 5 del 13, 13 al 16. 16 bien nos dice aquí el 13 ustedes son la sal de este mundo pero si la sal deja de estar sanada, ¿cómo podrá recobrar su sabor ya no sirve para nada así que se le se la tira a la calle y, ¿Y la, la, gente gente la pisotea, la pisotea? Y más en aquellos años, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús anduvo sobre esa tierra, ajá. Eh, pues no había ni pavimento, eh, sí, la, no. la gente pues tiraba las cosas hacia la calle, ¿verdad?, sí, sí. Eh, era la, era, la, la costumbre. Ajá. Pero aquí hay una enseñanza acerca de la sal y, y de la luz. Uh -huh. Así es. Entonces la enseñanza es que la sal es la que se zona uh -huh. y la luz es la que, la que guía. Entonces, aquí es lo que estamos tratando de hacer con ustedes, que no solamente nosotros, sino que tú también puedas hacer. Sí, esa amén. Es razón y esa luz para guiar a tus claro. amistades, tus familiares, tus contactos, la gente que está pues, en, la, en, la, en las redes. Que no sea nada más como un distractor, uh -huh. sino como una herramienta. Una herramienta. Sí, porque este, hay, pues, o sea, hay, decíamos ahorita, hay muchos problemas ahorita en, en, en esta vida, que, que podamos decirle con toda la confianza que, que tenemos en el Señor, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que podamos orar por aquella persona, que el Señor le dé la paz, que le dé la confianza y la seguridad de seguir adelante que no está no está todo perdido, porque Dios tiene un propósito en, en, en la vida de las personas, Amén. cuando podemos nosotros testificar y llevarlas a, a los pies de Cristo y, y, y que la persona tenga un, una aceptación, un arrepentimiento en su vida, en su corazón, ya empezamos a, a, a darle a razón, a, a, a dar a lugar en, en su vida. Entonces, eh, eh, es de esa manera que, que nosotros tenemos que acercarnos a las personas. Así es. Entonces, vamos a que nos dicen ahora el, el verso 14. Bien. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Así es. Aquí a poner como un ejemplo. Es como... Eh, como sí, una enseñanza, un es sí, una ilustración, una ilustración sí, sí, sí. que cuando hace luz en este mundo, pues si pone el ejemplo de, de una ciudad en lo alto de un cerro, ¿puedes se esconder? No. A la de distancia vas a ver, mira, ahí hay gente, ahí se ve luz. Ajá, ajá. Sí, es, sí. Es, la, la, la, es como cuando vas de noche manejando una carretera, ajá. Eh, y hay partes que a veces son solitarias pero allá cuando ves una luz allá viene alguien es. y eso te hace que, que tengas una cierta tipo de precaución, precaución. porque porque estás viendo que va a venir una luz en contra Exacto. Exacto. quiere decir que viene otra persona otra más o persona. otras personas más uh -huh. eh, eh, por el lado contrario de donde tú vienes Exacto. entonces pues una ciudad en lo alto no, no, no se puede esconder no, no, no se puede esconder claro. así nosotros también aquí nos está diciendo el Señor que veamos luz para el mundo amén, amén, así es y ese mundo hay que razonarlo Correcto. con la palabra de Dios con la palabra del Señor, amén ok, vamos a ver el 15 el 15 nos dice ni se ni enciende se una lámpara para ponerla bajo un cajón antes bien se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa amén. así es entonces, esto quiere decir que imagínate las benditas redes sociales. Uh -huh. Ahí estás adentro, pero tú no brillas. Sí, no, pues no. Tú no sazonas. No, pues no. más te, te, entre, te entretienes? Te entretienes. O estás entreteniendo a otros. Sí. Estás dejando pasar el tiempo y el tiempo es bien valioso porque el tiempo se acorta. Ok, entonces quiere decir, mi amado, mi amada, que usemos las herramientas que Dios pone en nuestras manos. Amén, amén, amén, así es. Y mira, y ni siquiera tienes que ir a, a tocar una puerta. No, no, ya ahorita... Ya Nada hay... más haz un buen trabajo. Bendito sea el Señor. Haz un buen trabajo. No copies y pegue nada más por copiar y pegar para que alguien ponga un me gusta. No, no, no, no. Ajá. Tienes que dar palabra, tienes que dar enseñanza, incluso sí. hasta oraciones. Sí, sí, tú puedes grabar ver. una pequeña oración para bendecir a otros. Tiene que haber un propósito, sí, claro, claro. Entonces, haz el trabajo del Señor. Amén. No te vayas en lo que el mundo está haciendo. Así es. Sino tú, que Dios use tu vida con un buen propósito, sí. utilizando las redes simplemente. Sí, sí no, no te vayas con la corriente de este mundo. Porque es muy corriente eso. ¿no? Sí, sí, sí, porque sí. Eh, hay, hay, que hacer productivos. Hay sí, que, sí. hay que ser. como eh, podemos decir? Hay, hay que ser ejemplo. Ah, que, que no seas, o sea, es como esa luz de, de que se, a, enciende en la montaña o en, en, en la loma, en, en el cerro, en lo, alto. en lo alto, siempre va a brillar. Siempre, siempre. Y puedo poner el ejemplo de que no lo vas a sí. andar escondiendo. Como los faros. Exacto. Uh -huh. No lo puedes esconder. Si tú tienes a, a Cristo Jesús en tu corazón, tú ya le aceptaste, ya le recibiste, y Dios te está bendiciendo, lo menos que puedes hacer es compartir. Compartir con tu claro. en tu casa. claro compartir con los que tienen tu página, compartir con tus contactos que tienes, compárteles. Con tu prójimo. Así es. A muchos no les va a gustar, te lo aseguro, pero tú algo. Sí, hazlo. Ya va a ser el problema de claro. la otra persona que no quiso claro. a, a, aceptar. aceptar. Pero tú ya le dijiste, tú ya sí. brillaste, tú que ya son, le fuiste si no a todo. No, sí, exacto. Así ok. Es. Vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí Dios habla hoy. En el verso 16. Nos dice 16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. A, amén. Fíjate, qué hermoso dice aquí. Procuren ustedes que su luz, su luz que su luz, que tu luz, mi amada, que tu luz, mi amado, brille delante no, de la gente. De la gente que tu luz, que tu luz. Y luego, más el razón que le puedes dar, uh -huh, uh -huh. porque también es la sal. Amén. Entonces, para que uh -huh. viendo el bien que tú haces, uh -huh. que tu... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que todos alaben alabe a Dios. Al Padre que está en el cielo. Amén. Sí, ya Amén para aquí, parafraseando, ¿verdad? un poco. Uh -huh. O sea, para que tu luz brille delante de de, de contactos, de, de, contacto. de la gente que, que estás ahí con, con tus grupos sí. porque si no lo estás haciendo entonces de nada le está sirviendo lo que estás haciendo no más que estás entreteniendo y estás entreteniendo exacto, exacto. entonces tenemos que, que estar bien conscientes de eso por eso podemos decir venir a redes sociales porque nos pueden permitir hacer un trabajo excelente claro que sí. y ese tiempo que hemos estado pues teniendo de, pues desde de, de, como de encierro, vamos a llamarlo así, sí. pues que sea ha, para, ha servido para, para algo, para bendecir. Ha, ha, ha servido para ser bendiciendo a los demás, ¿cuánto sí. tiempo más vamos a durar con esto? Yo no lo no, sé, todavía. pero eso va a ser para largo, sí. entonces, Mientras Dios ocupemos, no hombre, ocupemos sí. nuestro tiempo, y pidámosle al Señor, Amén. Que podamos ser sazón y luz al mismo tiempo. Sí, amén, amén. Dios. Y ahora, ahora pasamos a a la otra a, versión. nueva no traducción viviente. La otra versión nos dice de esta manera. El 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Para qué sirve la sal si pierde su sabor. No pierdas tu sabor y ya tienes aquí tus cosas en tu corazón. Amén, también No te sí. descuides. O sea, los distractores que no te quiten las tu, tus azones. Claro. ¿Qué, claro. Qué, ¿Qué importante esto? Muy importante. Tú, los distractores que hay en la sociedad, uh -huh. en, la, en, en la internet, que no te distraigan para que no pierdas tu sabor. Así es. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Pues o sea, ¿la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Exacto. Así que los que... Para los que no les fuiste de ningún valor, no les fuiste de sazón, va, va a pasar lo mismo como quiera. Te sí. van a, a, a eliminar, te van a quitar o, o ya te van a dejar de ver. Sí. Pero tú ya pusiste la señal. La señal. Tú ya dijiste, yo soy así, yo tengo aquí en mi corazón. Y yo no puedo dejar de decir eh, en quién he creído. Así es. Cristo vive en mí. Amén. Entonces, aquí es donde tenemos que ser firmes, fuertes, claro para que el Señor bendiga nuestra vida. Y Amén. podemos ser sazón para los demás. Sazón para los demás. Eso es lo importante. Y nos vamos a ver 14. 14. Ustedes son la luz del mundo, como, como una ciudad en lo alto de una colina, que no puede esconder. Así no fíjate que qué bueno, lo dices también. Sí, aquí ¿verdad? Sí, sí. Eh, por eso puse estas dos versiones. Sí, para ver cómo dice una, cómo sí. dice la otra y que la gente lo pueda asimilar Que, mejor. que lo asimile mejor. Así es. tratando de ser más luz uh -huh. y A tratando de sazonar esto mejor. Sí, amén, amén. Entonces, ustedes son la luz del mundo. Pues Brillen. Brillen. Como una ciudad en lo alto de una colina. Que no puede esconderse. No, no, no te escondas. No puede tú diles quién eres. Diles que, que tú ya tienes a Cristo en tu corazón. E invita a otros a, a hacer lo mismo. Que se que, es. que, que acerquen al Señor. Y ríen, que, ríen, y que, ríen, que ellos ríen, también pueden ser eh, razonados. Y que ellos sí. también pueden brillar. Amén. Así es. Miren. Así yo, yo sé que es. eso no es fácil y cómodo para mucha gente. Ajá. Pero qué bonito es cuando... Alguien es tocado. Amén. Amén. Qué bonito es. es. Es precioso. ¿Por qué se los digo? Porque es mi propia experiencia. Amén. Amén, así es. Yo no quiero saber nada de esas cosas. Ajá. No, no, ya, y más cuando estaba soltero. A mí me gustaba andar con mis amigos. Sí. Nos, nosotros teníamos por costumbre eh, ir a jugar al dominado a un, a un bar ahí en Monterrey, este, y nos juntábamos nomás para, para hacer, hacer unas copas ahí sí. y todo eso, ¿no? Pero no, no tenía razón, y yo no tenía luz. En ese Entonces, pero me recuerdo dentro del grupo de amigos que tenía, yo tenía dos grupos de amigos, eh, el del otro grupito, me acuerdo de Chuy, de hecho es este que también se a cabazos uh -huh. por parte de su mamá sí. eh, tocaba el crecillo uh -huh. y, y tocaba precioso este muchacho uh -huh. eh, yo, yo cuando estaba los jóvenes estás, ya era, sí, uh -huh. este ya, ya falleció y ya hace rato pero él estaba yendo a un templo allá en un terrey uh -huh. Pues era de otro grupo. Sí, sí, sí, sí claro. No, no era del otro que, que nos iba a tomar la copa. Ajá. Y un día me recuerdo que... Me invitó. Que me invitó y lo acompañé. Era... había un estudio bíblico. Sí, sí. Y, y... me recuerdo que había... Estaba ahí un hermanito eh, que uh -huh. no veía. Estaba... era invidente. Uh -huh. eh, y lo fuimos a dejar, uh -huh. este, vivía ahí cerca del, del templo, entonces me dijo mi Rafael, mira si no te haces hermano, me pedo a ese primo hombre. <risa> <risa> o sea, como diciendo, sí. arrímate. Ah, arrínate. Qué? Pues, como diciendo, si sí. sí te arrimas, ya estás más cerquita. <risa> pues sí, así es. <risa> eh, para ser de la familia, ¿verdad? Ser de la familia. Pero lo, lo interesante es que es de la familia. Claro, claro. E, entonces, eh, no sé si vivirá todavía Héctor, se, se llama o se llamaba Héctor, sí. este, invidente, pero la, la historia, parte de la historia de él es que a pesar de ser invidente, estuvo pastoreando. Estuvo pastoreando, mira qué bonito. No sé si sí. ahorita en el periodo de hay haya algo de esto. Eh, pero qué hermoso cuando él no tenía la luz en sus ojos. Pero tenía la luz. Pero tenía mucha sazón. Tenía la luz de Cristo. Amén. Entonces, qué, qué, qué bonito verdad que se eh, pueda servir de las diferentes formas y de las diferentes maneras. Y él, a pesar de que no veía. Tenía el conocimiento que yo te había dado sí, sí. y él lo uh -huh. entonces entonces y, y recuerdo esto es de la historia de, de cuando yo todavía estaba soltero y ya ahorita ya tengo muchos años de casado. Eh, entonces, es hermoso pero yo en esos días, en esos momentos yo no lo entendía. Así es. Así es entonces ustedes, pues hay que ser luz y hay que ser sazón también la luz del mundo. Es como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse así debemos de ser nosotros que hemos aceptado ya a Cristo Jesús de nuestras vidas y de nuestros corazones poder ser eh, la sal de la tierra y la luz del mundo, somos, claro. nosotros somos, nosotros somos, pero ustedes que todavía no, no no saben lo que es esto, pues que se acepten al Señor, que lo acepten en sus vidas, que empiecen a conocer a Dios a través de su palabra y a través de la oración, y si tú ya conoces del Señor, y no has podido ser ni luz ni sazón, pídele al Señor que te dé esa gracia. Así es. También, también. Que el Señor te dé esa gracia. Entonces, así y Dios es. te va a utilizar. Uh -huh. Y pues eso lo hemos dicho muchas veces ya a través de los programas, eh, a través de los videos esos uh -huh. que nosotros anhelamos y decíamos que ellos sean mejor que nosotros. Amén, así es. Así es. Sean mejor que nosotros. Sean mejor, sean mejor claro que sí. Ustedes pueden comentar y predicar y, y hacer mejor trabajo que nosotros. Ustedes pueden embellecer más lo, lo que nosotros estamos haciendo y ustedes pueden hacerlo todavía mucho mejor. Seguir, seguir, seguir. Imagínate realmente. tú, mi amada, imagínate tú, mi amado, sí. realizar este trabajo así. Sí, no, no. Embelleciéndolo sí. y, y dando eh, mucha luz y siendo un buen sazón Sí, amén, amén. No, no, sí, es, es tremendo cuando nos dejamos guiar por el Señor. Verso 15. Sí, verso 15. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Amén. Entonces, gloria al señor ahorita las páginas sociales se convierten en tu casa. ¿Por qué? Porque ahí estás con tus amistades, ahí estás con tus amigos, estás con tus familiares. Entonces, usa las páginas sociales, pero úsalas para, para bien. Brilla para ahí donde estás. Brilla. En ese brilla. grupo, brilla. ¿Y en ese sitio no, no, no, no tienes ningún grupo, nomás lo uh -huh. que tú pones, porque nomás te, pone, te te gusta estar poniendo algo, pues pon pasajes de la, de la, sí. de la escritura. Eh, ponte a, a, a orar para que Dios te use, para que tú te un mensaje. Eh, Dios te puede a Así también. Sí, amén, amén. Es que eh, el Señor no, nos habla precioso y es eh, su palabra bendita. Eh, si ponemos por obra y obedecemos la palabra del Señor. Ahí en Deuteronomio veintinueve en verdad guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todas las cosas que hicieres. Eh, en 1 de Corintios 23, 13, nos dice, entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a moisés para Israel. Y en, ahí en Job en, en, en 36, 11, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días, en bienestar y sus años en dicha okay. Gloria al Señor mire, ahorita que mi esposa eh, en bienestar y en dicha pues, es como nosotros como personas, como seres humanos no tenemos que, que, que alimentarnos Amén. para poder vivir Claro. Así es. pero no basta nada más con vivir por comer. Sí, no, no, no. Fíjate que te vas a decir algo, mi amada, sí, o sí, Vamos a decir algo, mi amado. Sí. Qué interesante es que en lugar nada más de comer, mejor, ¿por qué no nutrirnos mejor? Sí, la, es, la, la nutrición es ideal. Así como nos podemos nutrir de la palabra, también nos podemos nutrir físicamente. Sí, físicamente, claro. Yo no sé si tú sepas, pero existen unos productos fabulosos de es, nutrición. Es excelente, es excelente es Para claro. tener mejor calidad de vida. Calidad de vida ¿no? bueno. Cuando tú tomas ese producto, mira, hasta te olvidas de, de las dietas Sí, sí, sí, no, no, no. <risa> te lo decimos por experiencia propia. Así es, claro, claro. Te descuidas y claro, vuelve otra vez la, la, la hinchazora a aparecer sí. Sí, es que el señor es maravilloso mira el, el señor este uh, nos da la sabiduría nos da la inteligencia el señor nos da la ciencia él ha dado la ciencia a la humanidad para bien entonces hay uh, quienes uh, este, o sea, se han dedicado especialmente a, a, a diseñar a diseñar un producto pues que, que que tiene todos los, los ingredientes que nuestro cuerpo necesita día a día, que no, no lo... pues no lo tiene ninguna comida que comemos todos los días, nada más, pues no lo tiene. Pues no, porque eh, si nomás te comes a, de taquito, o sea, eh, tú una sí, hamburguesa... O, a, a, a que a, a satisfacer el estómago, este, pero nada más... No hay nutrición. No hay nutrición. Entonces no Por puede... eso es que este, las inflaciones y toda la descomposición que hay en el cuerpo humano, es por lo mismo, porque este no pues sino no hemos recibido una instrucción de, lo, de, de, de cómo funciona nuestro cuerpo. Es, es, ¿Y qué es lo que le debemos de meter, de poner a nuestro cuerpo para que tengas vida y, y, y tenga salud y, y puedas también ayudar a otros? Es, es lo mismo. Mía, mía, lo que acabas de mencionar, es sumamente importante. Ajá. ¿Cómo a través de una excelente nutrición? puedes tener una excelente salud uh -huh. Uh -huh. y que no tengas la necesidad de estar tomando tantos medicamentos y a cada uh -huh. rato con el doctor y que, sí, eh, el y que el otro, entonces puede prolongarse sí. más la vida con una excelente nutrición para es. que te dé una excelente calidad de vida una excelente salud. Sí, sí, claro. entonces ¿cómo puedes llegar al pues nutriéndote mejor? No Nosotros sí. ya tenemos la experiencia esta con algo que nos tomamos, que Bendito me parece Señor. excelente y que no es más que un batellito. Nada más, no, no, es, <risa> no, no, no te estás apurando porque compra esto y compra acá y échale de esto y échale. No, no, no, no esto ya está listo para que te lo tomes. Así es de que, bueno, pues más, más adelante vamos luego a hablar de, de esto, en, tal vez en otra, otra página que, que pongamos. Uh -huh. Para no no no mezclar este, el, el mensaje de la palabra del Señor con las cosas acá este más eh, sí. pero es bueno que sepan uh -huh. que existen cosas muy buenas. Sí, sí, claro, ¿verdad? claro. Okay. Verso bueno, 16 para cerrar. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a sus padres celestial. Amén. Amén, Amén así es. Entonces de la misma manera, dice, ¿sí? dejen que sus buenas acciones brillen. Amén. Así es. Así y si es. hablamos de, de, de esa nutrición, es porque es parte de la vida. De la vida y es bueno. Y queremos facírtelo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo estoy haciendo, mi esposa lo está haciendo. Tú también lo puedes hacer. Por supuesto que sí. Claro que sí. No te claro hay que mal un batidito que, que te va a nutrir y, y que te.. Ya sea en la mañana y luego en, en la tarde para antes de ir a, a, a dormir, bien nutrido, tu cuerpo va a estar fortalecido bien, bien. y nos va a estar bien. Y lo mismo es la nutrición a través de la palabra. Ah, a través de la palabra. Es muy importante para la vida espiritual, claro que sí. Entonces, mi amado, mi amada, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Diseñando nuestra propia vida con la palabra del Señor y, y luego lo es pues, con la nutrición. Pues sí, exacto. Entonces, de eso es la enseñanza acerca de la sal y de la luz. Amén. amén. Dios sí. quiere que tú y que nosotros seamos tanto sal como luz. Sí, amén. Sal porque es para sazonar. Amén. Y luz porque es para brillar o para mostrar el camino por el que estamos transitando. Así es, amén. ¿Qué necesitamos más? Hay un ingrediente especial que se requiere. Sí, sí. La oración. Claro, okay. amén. Cuando tú y yo nos enseñamos a orar. Amén. Esa es otra cosa que me recuerdo siempre eh, de, del hermano Pedro Javier. Sí, sí cuando yo decía, oye, yo quiero como lo hace el hermano Leal o como lo hace, eh, como lo hace tú, como lo hace hermano el hermano Noel o como, en fin ¿cómo le hago? pues bueno, pues ¿Sí, empieza escucha, a practicar. Escucha, pon atención ¿Sí? y luego lo que salga de tu corazón, es que va a corazón. y entonces eh, y, y no existe con la palabra para que puedas también pues eh, dar palabras sí, sí, sí, en, sí. En, la, en la oración Así. entonces esa es la manera más correcta de que uh -huh. tú puedas ejercer un ministerio completo de, de, de oración. Sí, Cuando tú estás nutrido con la palabra, estás eh, bien sazonado, amén. empiezan a fluir las palabras y empiezan a alabar al Señor. Amén. Y empiezan amén. a amén. Es como amén. El, el escritor de un libro o que que, que escribe libros, ¿no? Empiezas a, a plasmar con tu pluma o ¿no? con tu las palabras. Ahí, las palabras y vas te va fluyendo y fluyendo, fluyendo, fluyendo, y bueno, cuando menos se ya tienes todo un libro completo. Amén, amén. Dios. Entonces, a, así es también la, la oración. Entre más la practicas, mejor la sí, claro, claro que Sí, Entonces, vamos a orar. Yo no sí. sé cuál sea tu necesidad, pero vamos a orar para que Dios convierta tu vida en un buen sazón sí. y que puedas brillar en el sitio donde tú estés. Sí. Sí. Vamos a orar. No son ni, ni sí. me yo sí. para orar por ti, mi amada, Padre, por ti, mi amada. Tan maravilloso, tan maravilloso. Padre santo y eterno y maravilloso. ¿Cómo no darles gracias por su amor, por su misericordia? Gracias, Padre santo, por este par de pasajes que, que hemos visto, Señor, en dos versiones totalmente diferentes, pero que en ambas nos lleva a un mismo rumbo. A que seamos sal y que seamos luz en este mundo Padre Santo, que todas las personas que están viendo y escuchando a través de ese de esa plataforma pues, Señor. Padre Santo que usted bendiga su vida y que ellos puedan ser movidos Señor, a hacer también razón y luz para brillar en los sitios donde ellos están Padre Santo y Eterno y Maravilloso Usted puede usar a cualquier persona Padre Santo Y si no tiene la capacidad Usted se la puede dar Padre Santo Usted es el Maestro de Maestros Padre Santo Pedimos De una manera especial Padre Santo Por cada personita que está viendo este video ahorita que estamos en vivo todavía pero va a quedar grabado y va a ser compartido en otras plataformas pero donde quiera que lo vean, de mañana de tarde, de noche o de madrugada la hora que sea Padre Santo que puedan sentir que usted está ahí con ellos que está Señor ahí precisamente al lado al lado de él de ella y a ti te digo mi amado a ti te digo mi amado recibe la bendición de recibe, recibe la tierra y prepárate la bendición. para hacer razón y prepárate para hacer luz para los demás y que esa luz venga a ser como dice en la, en la, en la Sagrada Escritura no puedes esconderte mm. si estás en lo alto porque te van a ver brillar. Aleluya. Entonces, sí, brilla, señora. brilla. Allí en el sitio donde tú estás. Y Gracias sé seas, de señor. razón para dar sabor a lo que tú estás haciendo. Sí, señor. Y queremos que lo hagas. Y que lo hagas sí, incluso me mucho mejor que nosotros. Señor. Que para que sea tu un instrumento precioso, en caso, preciosa Señor, en hayan, las manos benditas de nuestro Señor. Y si nunca has aceptado al no se Señor este es el mejor momento Señor, para Señor, hacerlo. Este es el mejor momento. Sí, Simplemente Dios. nomás dile, Señor Jesús, Señor, ven a mi vida. Señor, cámbiame. Mi vida cámbiame. Transformame. Transformame. Santifica Transformame. mi vida, Santifica Señor. Santifica y que haya ese sazón y que haya salud también en mi vida para yo poder sazonar y guiar a otros en tu domingo para la gloria del Padre en Cristo Jesús Padre en Cristo Jesús Aleluya, Amén Amén, Amén, Amén y vamos a orar también por la salud pon tu mano ahí en tu puerta afectada Mi padre, ahí donde han puesto sus manos. Todo que sí. Empieza a sentir esa mano cálida del Señor. Está ahí junto con la tuya. Y que te está tocando. Empieza a sentir. Ahí está. Ahí está la mano del Señor. Empieza a sentirlo. Tocar, está sanando, está cambiando ese rumbo de la vida por la bendición que tú sabes. Recibe, recibe la bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora levanta tus manos. Levanta tus manos sí, y agradece al señor. señor. Y empieza a moverte. Empieza a hacer lo que Como no podía hacer a... antes. Eterno. Empieza a hacerlo. Pues, pues, empieza a hacerlo. Que lo indica a la luz. Sí, Gracias, Padre, por su grande amor y su gran misericordia. Haz. Gracias, Hazlo Para la gloria gracias, del Padre en Cristo Jesús. Usted ya, Hazle, sanado, usted ya ha sanado, ya ha sanado, ya ha liberado. Gracias, sí, gracias Señor, por su amor es su Gracias, sí, Señor, por eso. Gracias por que usted da la sanidad, usted da la, la libertad, usted quita todos los pecados. Gracias, Señor, por enviar a su Hijo a morir en la cruz del calvario y derramar su sangre para venir a libertar del pecado y de todo lo que acontece en este mundo, Padre. Gracias por su y su infinita misericordia en el nombre de Jesús. Amén amén, amén, amén, amén pues estamos ya terminando solamente les damos esa lámina eh, sí. para que tengas ahí el dato para si nos quieres escribir, hay varias formas de cómo hacerlo, Así es, está el, está el, el messenger ¿Sí? eh, whatsapp o bien el correo Así es. Y, y también adicional pues suscríbete, compártelo y también puedes darse ahí un pues un like, un like, una publicación ahí en la campanita también. Y gracias por este tiempo que has estado con nosotros y los que van a estar más adelante, más tarde, más noche, a la hora que ustedes puedan, ahí van a tener el mensaje y gracias por compartir estos videos, que el Señor les diga grandemente el amor del Señor sea en sus vidas y les enviamos un cariñoso saludo y un abrazo en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Mis amigos, heridas, y Rafael Cabazos. Bendiciones para Bendiciones ustedes. Bendiciones para ustedes, eh.